Hola, hemos grabado este vídeo para contarte los problemas típicos que te puedes encontrar en la plataforma, con la intención siempre de intentar que no te ocurran a ti. Los hemos obtenido de la experiencia de pasadas ediciones del curso. Por ejemplo, en la pasada edición contestamos los profesores a cientos de mensajes en los foros, pero la gran mayoría de ellos eran mensajes como estos que te voy a leer ahora. Te leo literalmente. Luis. Hola, me gustaría saber si es posible que haya una ampliación de tiempo para finalizar el curso. Darwin. Estimados docentes del curso, si pueden darme chance para entregar la última tarea del módulo, ya que por confusiones con el horario no la entregué. Ana. En mi caso, con mi afán de perfeccionismo, le di muchas vueltas al trabajo. Y conseguí hacerlo, pero claro, ya fue tarde. Daniel. Se me ha pasado la fecha de las actividades de las unidades 6 y 7. ¿Hay alguna forma de reengancharme? Marianela. Había revisado el sílabus y estaba segura de que tenía hasta hoy para entregar el trabajo, pero no era así. ¿Existiría alguna posibilidad de enviarla por otra vía? O Miriam. He estado de viaje fuera de España y cuando he ido a subir el vídeo he visto que había caducado la entrada. ¿No se podría enviar de alguna otra manera? Bueno, pues había cientos de mensajes como estos en los foros. Y la respuesta es que desgraciadamente no se puede. Es imposible. La plataforma no lo permite. No se puede ampliar los plazos de entrega de las tareas ni se pueden entregar en ningún otro sitio. ¿Dónde están estos plazos de entrega? La fecha tope de cada actividad, de cada tarea, está en el sílabus del curso, que te lo voy a enseñar ahora. Aquí se accede al sílabus. En él puedes ver las fechas de entrega de todas las actividades del curso. Por ejemplo, esta es la fecha tope o máxima de entrega de un test de evaluación. Esta de una actividad de evaluación peer-to-peer -peer, o P2P que tiene una fecha adicional que es la fecha tope para evaluar a tus compañeros igual te estás preguntando por las consecuencias de no entregar una tarea a tiempo Bueno, primero que puedes seguir el curso perfectamente pero si te interesa el certificado de superación ese certificado de pago que te acredita que ha superado el 100% de las actividades del curso si una falla ya no se puede obtener en todo caso te queda la posibilidad de pedir el certificado de participación. Ese se emite de forma gratuita y automática en la plataforma si se alcanza el 75% de superación del curso. El porcentaje de cada módulo está claramente indicado en la página principal del curso. Por ejemplo, aquí. Mientras que el porcentaje de superación del conjunto del curso lo puedes consultar en cualquier momento en Mi Página, donde están listados todos los cursos a los que te has apuntado. Si te interesa obtener el certificado, por favor ten en cuenta las fechas máximas de entrega. Creemos que hay un plazo suficiente para hacerlas, porque es de 15 días desde el comienzo de cada curso. Es decir, tienes 15 días para hacer cada actividad. En las actividades P2P, con evaluación entre pares, en las que además de entregarlo, tienes que evaluar varias tareas de tus compañeros, hay otro plazo adicional de una semana más que tampoco se puede aplazar. Ah, y esto me recuerda que la hora exacta, a la que se deben entregar todas las actividades es las 23.59, es decir, casi a medianoche, de ese día de la fecha tope. Pero ojo, que es hora española. Si estás en otro país, ten en cuenta que esta hora puede ser anterior. Por ejemplo, en Argentina serán las 8 de la tarde. En el sílabus también aparecen las horas de entrega, y que además ya están corregidas para tu hora local, como puedes ver aquí pero ten cuidado porque esto solo funciona y las horas están correctas si has configurado bien tu perfil en el perfil que se puede editar en cualquier momento o que le creas cuando te registras en la plataforma Miriada X, debes especificar correctamente tu país, el país en el que resides y el uso horario en el que te encuentras bueno en cualquier caso te vamos a hacer una recomendación y es que no dejes la entrega para el último momento, esto sabemos que es muy, muy difícil de cumplir muchas veces pero hay que intentarlo, además te vas a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 bueno, y con esto hemos acabado el vídeo sobre los problemas típicos que te puedas encontrar. Esperemos que no ocurra nada. Recuerda que puedes obtener ayuda en la página de soporte o en los foros del curso.